Vídeo de 1, Infodata recabó los diferentes me gustas de las 10 bandas finalistas del concurso convocado por Cervecería Paraguay de la Ciudad de Marca Pilsen Paraguay, a través de a un toque reciclante Pilsen 2020. Busca, funciona en cada copé a través de mi chica paraguaya, acumula 2.083 votos, por Castelio, con por a bailar, 1.980 votos, le sigue Tabulaipú, con las mandarinas, 1.302 votos, de navegantes, con volver a empezar, 1.088 votos, Axis Mundi, la bestia, 753 votos, Per se Espirado Infinito, 622 votos, Doctor Yacaré, Treventero, 572 votos, Sonábulos, No Me Explico, 555 votos, Man and the Jurassic Bank, Hit Caliente, 432 votos, y por último está Hatebox con El Camino, 403 votos. Así están, señoras y señores, las bandas que de momento busca con mi chica paraguaya, se está llevando la vacancia para tocar en los escenarios de Ciudad del Este y de San Bernardino, con reciclantes de Pilsen, Paraguay.